Hola a todos, en este video les voy a compartir lo que significa soñar con casarse. Si algunas veces has tenido este sueño y te encuentras soltero y con pareja, probablemente te preguntes a qué se debe este sueño, y es que es un sueño muy común, pero quizá no le has prestado atención a esto, pues soñar con casarse es uno de los sueños con más interpretaciones, y su significado va a depender de cómo nos sintamos durante el sueño, de cómo sea el novio y de los colores que dominen esta visión, pero principalmente se utiliza para indicar que se avecinan nuevos cambios. ¿Quieres saber qué significa exactamente soñar que te casas? Quédate a descubrir las diferentes interpretaciones. Soñar con casarse y ver al novio, pero no lo reconoces. Implica que debes hacer ajustes, conocer gente nueva y ampliar tu círculo social. Soñar con casarse con su pareja actual. Muchas veces, soñar con casarse con la pareja muestra las experiencias inconscientes a partir de las cuales se desarrollaron los significados. Soñar que tu esposo barra se casa con otro, significa tu temor por la ruptura de tu relación. Soñar que te casas de joven. Si eres demasiado joven, puede que este sea una de tus mayores ilusiones, y si ya estás casado es posible que necesites confirmar tus votos matrimoniales. Soñar con casarte, pero luego te arrepientes. Esto nos dice que todavía estás enamorado de un amor del pasado. Soñar con casarse con su expareja. Indica que necesitas aprender a compartir y asignar tu carga de trabajo en lugar de intentar hacerlo todo tú mismo o bien que necesitas empezar a ser más independiente y despreocupado. Asimismo indica que estás eliminando viejas costumbres y hábitos, comenzando de nuevo y que necesitabas ese orden en tu vida para empezar de nuevo una cierta etapa. Soñar con casarte con alguien que no te interesa. En esta situación, soñar que te casas con alguien que no quieres podría reflejar tu deseo oculto de formar una relación con esa persona, aunque no lo expreses y aunque prácticamente te hayan obligado a casarte con esa persona en tus sueños. Soñar con casarse de blanco. Si sueñas con casarte de blanco, significa que se te podría aparecer una muy buena oportunidad laboral. Soñar que se vuelve a casar, aunque esté casado. Si su sueño implica volver a casarse y usted está actualmente casado, le está invitando a hacer ajustes en su relación para que no se convierta en rutina o las dificultades se apoderen de su vida cotidiana. Soñar que tu familia no está de acuerdo con que te cases. Significa que se acercan disputas con tus seres queridos. Soñar que te casas en secreto. Quiere decir que hay cosas ocultas de ti que te dan miedo que salgan a la luz. Y bueno, por ahora es todo, si el video te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu like, si es la primera vez que llegas a mi canal visita los sitios web de la descripción, muchas gracias.